Hola, bienvenido, bienvenida a este tu espacio de Bioráculo. El día de hoy queremos darte un mensaje importante que tiene que ver con esa pregunta que tal vez en algún momento te has realizado, que tiene que ver con cuál es ese paso que debo de dar, hacia dónde voy, las decisiones que he tomado en mi vida han sido las indicadas. Recuerda que... En esta vida, en este plano en el que, esté, en, en, el, en, el que en este momento perdón, te encuentres, es importante. Pues si estás haciendo algo con lo cual no te estés sintiendo satisfecho, satisfecha, en paz, con energía, con vitalidad, el día de hoy, estos seres elementales que el día de hoy te vamos a presentar, te vienen a decir hoy, que vienes a divertirte, que vienes a hacer lo que a ti te encanta, conectando con esta divinidad, conectando con esta energía que aunque no la puedas ver, la puedas sentir y la tengas y la puedas experimentar el día de hoy y siempre. Yo lo quise representar con tres figuras eh, que a mí me gustan mucho. La primera opción la quise representar con un ave que tiene que ver con el aire, con la naturaleza, con Pachamama, que tal vez te guste conectar con esta energía en estos estados de, de reflexión, de introspección. Es maravilloso poder conectar con el sonido del agua, de las aves El seg la segunda opción es una familia de trolls que también me encanta que son seres de tierra que son seres místicos que aunque te repito no los podamos ver finalmente están en otra dimensión pero todos están conectados a esa energía a esa creencia de fe, de fuerza, de certeza de que lo que tú crees, creas y la tercera opción es un ángel esos seres que también son seres de luz que están a tu servicio en todo momento, que no te abandonan. Y es el día de hoy que quieren darte esa guía para que te sepas cuál es el siguiente paso, en qué te estás atorando, por qué te sientes que no estás avanzando. ¿Cuál es ese camino que debes te dar para sentir esa plenitud? Hoy te damos la bienvenida para que abras tus brazos y en disposición elijas cualquiera de estas tres, para esta vida vienes a eso, a disfrutar. Entonces te dejo unos minutitos abajo en la caja de descripción, van a venir los tiempos de cada uno, puedes elegir uno o más, no importa el que te resuene, el que te vibre, ese es el indicado. Estas cartas están previamente canalizadas para la guía del día de hoy para ti. Te doy unos momentitos, para que lo sientas y a continuación te daremos tu mensaje. Gracias. Hola, ya de nuevo aquí, dándole continuidad a la guía del día de hoy. Y si fue la elección 1, en donde el ave fue la que te llamó la atención, vamos a dar paso a la siguiente lectura de Bio Oráculo para ver... ¿Cómo está tu energía en este momento? Y si es que esa pregunta que te hiciste en algún momento, ¿hacia dónde voy? Ha sido la que te ha llevado a esa paz, hacia esa elección en la cual te han funcionado las cosas a tu sentir. Y si no, vamos a ver por qué razón, cuál es la causa del por qué no has sentido que has avanzado. Voy a abrir tus cartas. Ahorita vamos a ver. Y te las voy a explicar. Ok. Son cuatro cartas. Y voy a mover un poquito. Ok. Ahí espero que las puedas visualizar un poquito mejor. Y bueno, la primera carta... Existencia, aceptación, ángeles y herencia a los hijos. Estas cartas son interesantes. Finalmente, algunas están boca abajo, algunas están boca arriba. Lo importante es que la energía el día de hoy empiece a alinearse. De tal manera que todas estén hacia arriba. Porque lo más importante aquí es que tú empieces a conectar con esa energía, con esa divinidad. Me da la impresión que en este momento efectivamente te has preguntado cuál es el siguiente paso. Y por eso esta carta que dice existencia, que tiene que ver con esa reflexión, con esa sensación, que de alguna manera tal vez algo no te ha funcionado, algo no te ha dado esa sensación de que estás avanzando. Y es el momento que te dicen que todo está bien, que todo ha pasado para tu mayor bien. Y por esa razón tienes que aceptar que no hay nada de qué defenderte, que todo lo que ha sucedido ha sido para un crecimiento y una evolución personal. Y mira qué maravillosa carta, hablando de los ángeles, de, se, de estos seres elementales. Hoy te dicen que siempre han estado contigo, en cada momento, en cada despertar, cada que te levantas y que le dices y les preguntas si es ese el, el, el paso que tienes que hacer, que te ayuden a elegir y a tomar las mejores decisiones. Ellos siempre te están escuchando. Y esta carta que dice herencia a los hijos, que te dice suéltalos con fe, con amor y entrégalos a Dios. Es en donde te dicen si no tienes hijos, pues no solamente eh, nos podemos enfocar a eso, también nos podemos enfocar a esos proyectos, a esas cosas que pudieras estar también mmm, planeando y que por alguna razón ha sentido que no se ha concretado esas cuestiones. Eh, para con los hijos, deja de controlar. Todo este proceso tiene un fin y el fin es para que tú estés en paz y estés bien. Entonces, es el momento que te dicen suelta el control, empieza a abrir tus manos hacia esa existencia, hacia esa aceptación. Esa es la guía del día de hoy, abrir tu corazón a este paso, a esta guía. Pues hoy, Vienes a disfrutar, hoy vienes a sanar todos esos pensamientos que de alguna manera te has impuesto y te has creído y por esa razón pudieras estarte estancando. Entonces, ¿cuál es esa misión que el día de hoy, cuál es ese paso, cuál es el camino que tienes que elegir para sentirte en paz y para sentirte con toda esa energía, con toda esa vitalidad, bueno, te salen tres cartas que te dicen la verdadera amistad, el enemigo y abandono. Fíjate que en tus primeras cartas te salió la existencia y la aceptación es lo que más me, me resuena en este momento y posteriormente te sale la verdadera amistad, el enemigo y el abandono. Hablábamos de, de un proyecto que tal vez has tenido por tiempo estancado y que no has avanzado o que así te has sentido. Entonces es el momento en que empieces a soltar ese control, ese abandono en el cual tú te has sentido. Te has sentido solo, te has sentido sola, eh, como que percibo que a lo mejor no te has sentido con ese apoyo que tal vez tú quisieras tener. Pero recuerda que a esta vida estás lleno y rodeado, rodeada de estos seres, de esta luz que te dice, estás sostenido por mí, permíteme entrar a tu vida para que en esa conexión, en ese disfrutar de todo este proceso que tú tienes por hacer y por experimentar, se va a dar. Aquí te están diciendo que se va a dar, pues en la medida en que tú empieces a experimentar esa fe, ese amor verdadero, esa relación, no solamente con los que te rodean, sino contigo mismo, contigo misma, es en el momento en que vas a empezar a sentir que estás avanzando y que estás evolucionando. Deja de quererte eh, eh, defender. ¿De qué te quieres defender? Los enemigos a tu percepción solamente son tus pensamientos los que te limitan a creer que estás solo, y que no cuentas con nadie. Tienes mucha gente a tu alrededor, pero sobre todo la conexión divina contigo, con estos seres, con Pachamama. Tú por eso elegiste la opción uno, porque eres muy reflexivo, muy reflexiva. Pero hay momentos en los cuales ese pensamiento se sale, se desborda y empiezas a generar historietas que no tienen nada que ver. Cuando tú planeas, es como si alejaras más. Deja de planear y aterriza. Todo lo que estás sintiendo el día de hoy, conéctate con esta conexión, con esta vibración de energía maravillosa, de vida, la naturaleza, los animales, las hades, el agua, eh, la tierra. Porque de esa manera te vas a llenar de todos estos regalos divinos que ya están en ti, pero que no los ves. Por esos pensamientos limitantes. En el momento que los sueltes es en el momento en el que llegarán todas esas respuestas a ti. De una manera fácil, sencilla. No tienes nada que defenderte de nadie quien defenderte. No tienes que luchar. Vienes aquí a gozar y experimentar. Ese es el mensaje que el día de hoy te quieren dar estos seres. Estos seres de luz. Hoy esta conexión quiero. Que la sientas. En la última carta del mazo sale la carta de la humildad. Te está haciendo falta humildad. Muchas veces quieres venir a hacer todo tú y es el momento en que te digan permítete recibir también de estos regalos, de estos seres que están a tu alrededor y que el día de hoy te dicen te amo, perdónate por permitirnos, por no permitirnos más bien, entrar a tu vida. Permítete fluir como ese flujo de agua cristalina que eres tú. Deja de, o quítate más bien todas esas telarañas que hay en tu cabeza y que te hacen daño. Es el momento que dejes de sentir que estás solo, que estás sola, pues en ti, Está ese brillo, está esa conexión, está esa energía que te rodea, que es Pachamama, que es la naturaleza, que es el agua, que no importa si sale, si está lloviendo, disfruta de esa conexión divina. Observa un ave, cómo hace su labor hermosa y maravillosa en este medio, en este ciclo. Nosotros somos como esa naturaleza, todo lo que pasa afuera, de alguna manera tiene... Un, un estímulo en nosotros, pero es importante que todo parta de tu interior para que si empezando por ti empieza a haber esa, ese vínculo, esa elevación de energía en ti, todo a nuestro alrededor será un mejor, será una unión de muchas energías, pero todos para la, el crecimiento y la evolución divina que el día de hoy tienen para ti. Y para finalizar, quiero darte un mensaje de libro, de mensajes de Dios, un libro canalizado. Y que el día de hoy eh, tienen para ti este mensaje y tu número es el número 79. Y te están diciendo, haz oración desde tu corazón. La oración es real solo cuando se hace con todo tu corazón. Reserva el sonido de tu voz para otras personas. Dios solo escucha lo que está en tu corazón. ¡Qué hermoso mensaje! ¿Te das cuenta cómo estos seres divinos el día de hoy te dicen, ábrete a experimentar estos regalos en humildad, en amor, en esa fe? Siéntete sostenido, sostenida por esta maravillosa energía. Y el día de hoy te pido que abras tus manos, que sientas ese toque cuando te quites tus zapatos y sientas esa conexión con la tierra, que eleves tu mirada hacia el cielo y des las gracias por esta energía, por esta conexión divina que el día de hoy te recuerdan que eres proveniente de esta magia divina y universal. Te dejo con este hermoso mensaje te pido que nos regales un like y te suscribas para que constantemente te estén llegando estos mensajes divinos. Te doy gracias, espero que te haya gustado este mensaje y nos vemos en la siguiente tirada. Gracias. Hola, bienvenido, bienvenida. Ya estamos aquí con la siguiente lectura, la opción 2, que es la familia de Trolls. En disposición y con esta guía, vamos a abrir nuestro corazón para dar continuidad a la siguiente lectura. El día de hoy para ti, si es que tú elegiste esta opción. Vamos a dejar aquí a estos hermosos por acá, para que nos estén acompañando. Y... Vamos a abrir las tres cartas, cuatro cartas, perdón, que previamente ya están canalizadas y barajeadas para ver cuál es el, el paso que tienes que seguir, pero sobre todo también sentir cómo está tu energía en estos momentos, en estos instantes. Y bueno, te salen cartas eh, muy bonitas. Sin embargo, aquí te están hablando de una nueva visión, una nueva visión que estás teniendo tú. Eh, probablemente ahorita, en, en estos instantes, en estos momentos, que te has sentido un poquito más conectado, conectada con, con este tema del día de hoy, con este tema espiritual, con esta energía divina, de estos seres místicos, seres elementales que están en otras dimensiones, pero todos eh, enfocados hacia esa guía, hacia ese despertar, hacia esa evolución, nueva evolución, hacia esa nueva visión que aunque está boca abajo, hoy te están diciendo que te leves en ese conocimiento de que vas bien, vas eh, en ese camino adecuado a esa, hacia esa conexión, Puesto que te estás de alguna manera sabiendo que en la verdad, en esa conexión espiritual vas a encontrar todas las respuestas. Pues en esa armonía en la cual te has experimentado en estos últimos momentos, pues es la paz y ese equilibrio que hoy debes experimentar. Y por la cual deberías todos y cada uno de nosotros experimentarla. No solamente en un momento o, o, o por, una, por un tiempo temporal. Dios te viene a decir que esto no es temporal. Que esta experiencia y esta uh, guía de experiencias divinas, de éxito, de abundancia, es, son siempre, son en todo momento. Pero... Te estás sintiendo probablemente con miedos. Es decir, tú sabes que no estás solo, que no estás sola, pero te está dando miedo eh, a ser exitoso, a ser exitosa. Normalmente venimos a este, a este plano, a hacer lo que más nos encante. Por eso este mensaje canalizado, hacia dónde vas, cuál es el paso que debes de seguir. ¿Por qué te estás atorando? Probablemente por miedo. ¿Y por qué te está dando miedo? Si tú te sabes que eres un ser maravilloso en esa conexión, eres perfecto. Yo me he puesto a observar todo lo que pasa en la naturaleza, así como existe un orden y un ciclo. Asimismo, en nosotros hay constantes movimientos. En ti está habiendo un constante movimiento. Sin embargo, y este mensaje me encanta y me resuena tanto porque te están diciendo y te están confirmando que esta vida vienes a jugar, vienes a disfrutar de estos regalos maravillosos. Pues en el mundo de los ciegos es en donde muchas veces por ese miedo eh, que tú estás sintiendo, a veces no ves estos regalos divinos, si alguien llega en algún día, vamos a decir normal, y te regala algo, y tú dices, pero ay, ¿por qué gastaste? No, no te hubieras molestado, ¿por qué no? Todos esos son regalos de los cuales eres merecedora, eres merecedora, y es ahí desde donde parte la abundancia, donde parte el que también tú debes de crear. Ese éxito, esa luz, esa prosperidad en ti. Desde ahí no estés limitando los regalos que ya te son dados por estos seres que, como te repito, aunque no los puedas ver, están siempre a tu alrededor para que experimentes esa plenitud, esa paz, ese, esa conexión divina con el todo. Con todos esta, eh, estos seres, esta energía de la luz, del agua, de la tierra, de la comida. Es hoy que te dicen, ven y disfruta, juega todo lo que estás haciendo. Hazlo con ese amor, con esa seguridad y confianza de que todo está bien. Aquí percibo que también has estado reprimiendo emociones, probablemente, aquí me hablan de una trascendencia, probablemente has tenido eh, en estos momentos, estoy hablando ahorita, en estos instantes, has tenido algún, algún suceso, probablemente en tu familia, alguien cercano, eh, que probablemente ha trascendido y te has reprimido te has hecho el fuerte, te has hecho la fuerte, pero es el momento en el que sepas que todos estos seres elementales hoy te dicen que todo está bien, que los seres que ya cumplieron su vida en este plano pasaron a otra dimensión, a otra dimensión en donde sí existe esa conexión de la cual aquí también podemos experimentarla. Sin embargo, por esos miedos, por esas, um, esos pensamientos de represión, no, no hemos podido avanzar o es así como te has sentido. Hoy te digo que todo está bien, que todo está bien. Si en este momento te estás sintiendo, mira, en la última carta del mazo me aparece abandono. Te has sentido solo, te has sentido sola y desde aquí parte ese, ese, ese pensamiento erróneo de que no estamos solos, de que estamos conectados con esa divinidad, con toda esta, esta maravillosa conexión con todo lo que te rodea. Muchas veces salimos tal vez eh, del trabajo y está lloviendo o está haciendo mucho sol y a veces nos quejamos que si hace aire, que si hace frío, que si hace calor, que si hace humedad. ¿Por qué mejor no empezar a abrir nuestros cinco sentidos para empezar a experimentar esos son los regalos. Ese es el mensaje el día de hoy. Que experimentes, que goces, que disfrutes de todos y cada uno de estos momentos. La trascendencia no solamente nos habla precisamente de alguna pérdida de algún ser amado. También la trascendencia tiene que ver con esos pensamientos en los cuales tú los sueltas y se empiezan a transformar. No en miedo, sino en todo lo contrario, en paz. Si hoy sientes miedo, es el momento que lo sueltes, lo entregues al Espíritu Santo y le digas que transforme ese pensamiento limitante de miedo en amor, en gozo, en plenitud. Pues, la siguiente carta del, del mazo te dice lastres. Estos lastres son esos pensamientos están continuamente en tu cabeza y que son los que no te permiten avanzar, evolucionar. ¿Por qué no te das paso a esa inocencia? Observa un niño y si tú lo observas, te das cuenta que él no teme a nada, él es feliz con lo que tiene. Puede estar jugando tal vez con una simple hoja o puede estar gritando, sonriendo, haciendo lo que le encanta. Él no tiene miedo. ¿Por qué no regresar a esa inocencia, a esa alegría que ya está en ti? Pero a veces esos pensamientos limitantes nos condicionan, nos bloquean para dar ese siguiente paso hoy, el siguiente paso para ti. Es soltar los pensamientos limitantes. Te abras y disfrutes de esos regalos que te da todo lo que te rodea. Los seres elementales, los seres de energía, la luz, el agua. Que empieces a alimentarte. Me, me, me resuena un poquito que tal vez ahorita has estado un poquito eh, con esos pensamientos. Incluso no estás alimentándote adecuadamente. Hoy es el momento de que lo hagas, pues Dios está escuchándote. Es el momento de que escuches la voz de tu alma. Si por alguna razón estás teniendo algún malestar físico y mental, pues es debido a que estás teniendo muchos pensamientos en tu cabeza. Suelta los lastres, conecta y escucha la voz de tu alma que el día de hoy te dice: Vienes a experimentar y a disfrutar de este proceso, de estos seres que están solamente a tu servicio, con mucho amor, con mucha dedicación, solamente para ti. Y el día de hoy quiero regalarte aparte un mensaje, del libro de mensaje de Dios. Y te voy a dar un número, que de alguna manera, te llegue con mucho amor para ti. Y el día de hoy, tu mensaje es 105. Cuerpo. Hoy Dios quiere que sepas que tu cuerpo dice la verdad. Cuando tengas dudas, ignora los pensamientos en tu mente y presta atención a tu cuerpo, pues tu cuerpo no miente. Todo coincide. Esto es maravilloso porque me doy cuenta de que efectivamente aquí me confirman que si físicamente has estado teniendo algún bloqueo, es porque estás pensando demasiado. Estás dando mucho poder a tu mente y no le estás dando poder a tu corazón, a tu alma. Sigue a tu alma. Y hoy quiero cerrar con este hermoso mensaje. Sigue a tu alma, pero sigue a tu alma. Desde el amor, desde la paz, desde esta conexión divina. Pues hoy los ángeles es lo que te dicen. Vienes a gozar y a disfrutar de el hoy. Espero que te haya gustado este mensaje, regálanos un like, suscríbete y a continuación eh, estaremos subiendo atemporalmente estos mensajes canalizados. Te damos las gracias y de alguna manera te saludo, te abrazo con todo mi amor, esperando te haya gustado. Nos vemos en la siguiente tirada. Gracias. Hola, bienvenido, bienvenida. Pues ya estamos aquí, si es que tú elegiste la opción 3 y fue el ángel el que te llamó la atención, el que vibró contigo, bueno, pues vamos a dar continuidad a este hermoso mensaje del día de hoy. Vamos a dejar a este hermoso angelito aquí para que nos esté acompañando junto con los otros seres elementales. Y quiero ver el día de hoy cómo está tu energía en este momento. Si es que te has hecho esa pregunta, hacia dónde voy, ha sido eh, adecuado eh, este, estas decisiones que he tomado, esta guía, eh, que de alguna manera se me ha revelado por una u otra razón, por medio de estos seres, probablemente por eso hoy decidiste el ángel. Porque eres un ser espiritual, eres un ser que te agrada y que sientes esa conexión. Y el día de hoy estos seres te están diciendo gracias por tomarte este momento para la guía del día de hoy. Y por esa razón quiero ver cómo están tus cartas, esta, esta energía. Y bueno, curiosamente todas tus cartas salen boca abajo. Pero hoy, con esta vibración, te quieren decir que podemos hacer una transformación hacia todo lo positivo. Y tu primera carta de los amantes, que tiene que ver con el amor incondicional, la vacuidad, el arte de vivir. Híjole, te salieron unas cartas hermosas. Y todo tiene que ver con ese amor incondicional, con ese disfrute. Y por esa razón... No hay una casualidad, es Dios quien el día de hoy te está hablando. Todo tiene que ver con ese proceso de liberación, de emociones. Te están hablando del altar. El altar no necesariamente es poner eh, a una imagen, a, a algo que represente esa conexión con esa divinidad. Porque esa divinidad y esa luz está dentro de ti. Pero si eres muy dado, eres muy dada a creer en toda esta luz, pero muchas veces te olvidas de esta conexión. Y hoy te están diciendo que el arte de vivir tiene que ver con esa simplicidad, con ese disfrute, con esa autenticidad de que hagas lo que te encante. Esa es la misión por la cual y el mensaje que el día de hoy te, queren, te quieren dar los ángeles que vienen a decirte, que vienes a disfrutar, vienes a vivir, pues en la vacuidad que tiene que ver con soltar todos esos pensamientos de miedo, de incertidumbre, y que el amor incondicional tiene que ver precisamente con esa conexión divina, con esos seres, en el momento en el que tú te sientas estancado, estancada, abre tus manos y pide al Espíritu Santo, a los ángeles, a esos seres elementales que hoy te quisieron dar este mensaje de amor, para ti, que lo sientas, que experimentes esta conexión con ellos. Quiero que experimentemos algo hoy. Cierra tus ojos, pon tus manos como yo las tengo, en forma de oración, y pídele a los ángeles que ya están presentes en este momento, se hagan presentes en ti, en tu vida, en tu cuerpo, en tu piel, recuerda que no eres un cuerpo, eres un espíritu en experiencia de cuerpo, que viene a disfrutar y experimentar diferentes cosas, pero todas para tu mayor bien, para tu mayor elevación, Abre tus manos y siente cómo en este momento ellos tocan y acarician tus manos y te dicen te amo, no tengas miedo, libérate de todos esos pensamientos de duda, de enfermedad, pues tú vienes hoy a experimentar el arte de vivir, el arte de amar, el arte de ser feliz contigo mismo y nosotros contigo dentro de ti y en tu servicio, en el servicio de amor que tenemos siempre contigo. Cierra tus manos, agradece este momento, este momento y esta experiencia de paz, de amor y de conexión divina. Y hoy, el mensaje que, aparte, quieren ellos darte, es... ¡Wow! Ay, no sabes, es una sensación de verdad tan profunda. Pues te están diciendo que salgas de la jaula en la cual has estado sometido, sometida por mucho tiempo por miedo, por depender de los demás, porque tomas decisiones a partir de los demás, deja de querer encajar y querer agradar a los demás, vienes a esta vida a hacer lo que a ti te gusta, pero no lo vas a poder hacer si sigues inmerso en esos pensamientos de escasez, de miedo, y te están con esta carta confirmando que debes de soltar esos pensamientos. Que te están bloqueando, eres un ser, eres un ser maravilloso, eres perfecto, eres perfecta, pero en el momento en que empieces a aceptar esa inocencia, esa, esa humildad para aceptar las cosas que no puedes cambiar, pero lo que sí puedes cambiar es esa mente condicionada de lo cual te está diciendo que probablemente no estás yendo o tomando las mejores decisiones. Hoy confía en que todo lo que estás haciendo y experimentando es para tu más alto bien. ¿Y cómo? ¿Cómo? Quiero preguntar, ¿por qué estás sintiendo esos miedos? Esos condicionamientos, si tú eres un ser perfecto, espiritual, y por esa razón te llamó la atención esta opción de los ángeles. Y efectivamente, es en la inocencia en donde tú te vuelves a encontrar. Cuando empiezas a ser auténtico, auténtica, haciendo lo que te gusta, y no haciendo lo que quieren los demás, porque según a su pensar es lo mejor para ti. Nada va a ser lo mejor para ti si es algo que a ti no te resuena y no te encanta. Y efectivamente lo que te está bloqueando hacia esa paz, hacia ese caminar es esos pensamientos, esos lastres, esos, ese pasado que de alguna manera Estás viviendo en tu presente, es el momento de que des el siguiente paso, que dejes atrás todo lo que ya pasó, pasado, pisado, presente, existencia, hoy. Hoy es el momento que debes de empezar a abrir tus brazos para poder experimentar este hermoso mensaje que el día de hoy te dicen. Abre tu corazón, ponte en disposición y empieza a... A sanar de raíz. Ok, fíjate bien, es que me encantan tus mensajes. Condicionamiento y florecer. Son dos polos opuestos, finalmente. Porque por una parte tienes miedo, tienes pensamientos que has uh, reservado por mucho tiempo y que te está costando soltar. Pero que en el momento en que lo hagas es cuando vas a empezar a resurgir. A una nueva vida observa cómo es esta imagen con esta luz es en el momento en el que tú decidas soltar esos pensamientos vas a empezar a florecer viviendo en abundancia viviendo en plenitud conectado y conectada de toda esta energía divina y maravillosa disfruta de estos verdaderos regalos lo material por supuesto que eres merecedor, merecedora de ellos, pero lo más importante es lo que hay dentro de ti, lo que hay en ti, tu, tu piel, tocar tu piel, tocar eh, todo lo que es eh, la naturaleza, el tener la, la fortuna de experimentar esta conexión divina con la naturaleza, con el agua. Si tienes oportunidad de ir a un bosque, de ir a un río, de escuchar correr el agua, de observar todo lo que hay a tu alrededor, pues esos son los regalos que Dios hoy te está diciendo, vuelve a conectar, vuélvame a encontrar en esa energía, en ese poder que hay en ti, pero que lo has olvidado por miedo. Y hoy quiero darte un último mensaje. La vida comienza donde termina el miedo te vuelven a decir, suelta esos pensamientos de miedo, pues hoy es momento de abrir tu corazón a ese amor, a ese vínculo, a esa fundición de paz, amor, certeza de que todo está bien. Y quiero darte el mensaje del libro de Dios, un mensaje canalizado por todos estos seres elementales. Y hoy, te dicen, tu número es el 12, y te dicen, perdónate por preferir las ataduras a la libertad. El perdón disuelve las ataduras de tu sufrimiento. Cuando perdonas y olvidas lo que ocurrió, liberas a esa persona, y por lo tanto, a ti mismo. La realidad es que no hay a nadie a quien perdonar, más que a ti mismo por preferir el conflicto a la paz, la vergüenza y la culpabilidad, te atan a los recuerdos y te retienen. Cuando te perdonas a ti mismo de tus acciones pasadas, disuelves esos lazos y el recuerdo se libera de su carga. Es probable que la familia en donde creciste esté enredada en lazos de codependencia. Y cuando tiras de un hilo, puedes permitir que todos se suelten también. Otra forma de soltar el apego es con la intención y la visualización. El desapego. Es un requisito previo para la libertad y la paz. Las ataduras del apego se pueden soltar mediante el amor. El amor las disuelve y tú te liberas de toda atadura. Tu misión es recordarte como espíritu libre. Qué maravilloso mensaje tienes el día de hoy para ti. Abre tus alas como este ángel que tú elegiste. Imagínate como él, libre, alegre, feliz, exitoso y dispuesto y dispuesta a caminar por ese sendero de paz, de amor y de abundancia. Espero que el día de hoy te haya gustado este mensaje canalizado, hermoso, maravilloso. Me quedo ay, con un sabor de boca maravilloso, dulce, porque siento, siento esa conexión con este mensaje el día de hoy para ti. Te pido nos regales un like y te suscribas en el canal y nos dejes todos tus comentarios, todo tu sentir y todos y cada uno de los libros que están ya a tu disposición para que los leas y puedas seguir creciendo y evolucionando. Gracias, te abrazo de mi alma a la tuya y nos vemos en la siguiente tirada.